Del año 2019, tal cual nosotros comentamos al principio del programa, hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a compartir con un grupo de amigos, eh, de profesionales, cada uno en sus áreas. Vamos a, a comentar lo que fue esa locución que dieron la noche de ayer el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Así que en el día de hoy, en este espacio especial, estará con nosotros. Eh, parte del equipo nuestro y con otros que también son parte importante, pero que hoy están aquí en su condición de invitada, así que estarán con nosotros, Ramón Antillo, el Ramón Alejo, nuestro querido Padre Moncho Alberto Vázquez, que es dueño de los Martes en este espacio y que hoy pues un poquito más ampliado este segmento, lo que vamos a comentar eh. déjame sí. Ramón Alberto Vázquez ah, oh. Todos somos... Ramón ah, pues, Antigua, Vento, ¿no? Ramón Alejo y Ramón. Había un, Alberto, ¿había un grupo ¿eh? de rock de los sesenta a los Ramones. Okay. Sí. Así ¿no es? ¿no ¿no es? ¿no y esos Los, y los veces, Ramones. ¿no al, ¿no Antigua es de Pimentel, de Castillo. ¿no? De Castillo. Eh, el Padre Moncho es de Pimentel y Alberto es de Castillo. Oh. O sea que nada más falta el, el, el, el invitado que estamos esperando que llegue. Es un asunto de edad. No uh, verdad no, no ha sido tan fácil llegar eh, tan temprano por el valle. Le escondieron el bastón. Le escondieron el bastón. Y no. Así que nosotros en el día de hoy, en este programa especial, estaremos compartiendo con estos grandes amigos con quienes estaremos analizando verdad y comentando lo que fue este discurso en el día de ayer del presidente Danilo Medina Sánchez. Así que saludamos a Alberto Vázquez, Padre Moncho y Ramón Antigua. Bienvenido, Alberto, a este que sucede. Sí, me debería de gracias, gracias a Víctor, y gracias por compartir este espacio con eh, mi compadre Ramón Antigua y con mi hermano y amigo el Padre Mancho. ¿Padre? Con todo el pueblo de San Francisco. Darle las gracias por la oportunidad que me dan de, de expresarme ante este pueblo y también decir que a mí no me gusta que me digan Ramón Alejo... Me gusta medir Ramón Alejo de la Cruz, porque mi pobre mamá no me gusta dejarla fuera. Exactamente. Ok, correcto. Ramón ella, Alejo. Pero ella no sabe que se llama. así, ella sabe que se llama Moncho. Mucho. Sí, sí. <risa> Saludos, Antigua, bienvenido. Gracias aquí a ver cómo hacemos esto. Y yo soy de, lo que, de, de, esa, de esa escuela, del Padre Moncho. Sí. Siempre cuando me dice Ramón Antigua, yo, re, sobre todo para escribirle. Sí. Y por mi brito sí, sí. Porque sin mamá no hubiera estado aquí Bueno, no, aquí no. están los Ramones sí, Los ¿verdad? Ramones, se llamaba un grupo En de este rock. programa especial Vamos a iniciar nosotros, verdad Con nuestro querido el padre Moncho eh, ¿Qué le pareció esa, ese discurso en el día de ayer Del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez? 14 minutos, no quiso 15 14. Bueno, yo creo que en primer lugar fue muy largo ¿Cómo? Muy largo, bueno, bueno Para uno que no habla hablar 14 minutos Eso se le fue la mano hablando No, pero 3 minutos por año eh, Bueno, y yo creo que no, Sencillamente Danilo se dio cuenta Que su proyecto no era viable eh, Y al ver que no era viable Pues buscó una manera fina De salirse de la pata del caballo Una manera muy fina Muy elegante, no podemos decir que no hubo elegancia ahí, fue bien elaborado ¿eh? muy fina muy... y llevando a la práctica de la pata de un caballo de la pata de un caballo, exactamente entonces eh, eh, Danilo se dio cuenta que no ten... los números no lo alcanzaban ¿por qué espera hasta el último momento? ahora dicen que Danilo nunca habló de... de reforma constitucional bueno, él no habló él pero quienes hablaban eran él a veces uno no, uno no es uno, uno también es el otro ...y quien hablaban también era él... ...porque eran su, su voce... ...eran su, su gente... ...y no es verdad que podían hablar... ...sin que él estuviera de acuerdo... ...y si no estaba de acuerdo... ...entonces manda... ...eh, paren eso... ...paren eso, que yo no he ...soy yo el que voy a hablar... ...cuando yo crea... ...pero nunca lo hizo, lo dejaba... ...quiere decir que Danilo sencillamente... ...en el último momento se dio cuenta que... ...no le alcanzaban los números... Y se quiso retirar con dignidad. Hasta ahora digo, se quiso retirar. Vamos a ver ahora si es verdad que se ha retirado con dignidad, porque ahora vienen los hechos. A veces hay manera de tú eh, amagar con la izquierda y dar con la derecha. O a veces te pasa como tres patines que le, le dijo a, a, al, al entrenador: Mira a ver si, el, si es el, el referee que me está dando, porque tú dices que, que, que, que, que, que él no me está dando. Digo Se quiso retirar. Porque el proyecto Danilo sigue ahí sin Danilo como cabeza visible. Eso está clarísimo. El discurso quedó bien claro cuando habló de minoría, que esto, y, y cuando habló de sangre nueva, ya no digo todo, con eso hay que darle la oportunidad a sangre nueva, o sea, a ti te voy a parar. Ahí lo dejo para empezar. <risa> Alberto Vázquez. Eh. Quien es, verdad, el, yo digo el dueño de los martes, porque sí. este es su segmento hoy un poquito más ampliado. Antes de Alberto Vázquez, quisiéramos dar la bienvenida al señor licenciado Frank Tejada. Mira, si es Ramón ¿Qué? también. No es Ramón. No es no, Ramón. No es Frank Ramón. Ramón. ¿Qué? ¿Qué, no tú? no ¿Tú es tú tú Ramón Ramón, Ramón Frank. No, Saludo, Frank. Bienvenido. Yo soy Francisco Javier. Ah, ¿Sí? Saludo, Frank. Qué bueno que estás. Pues con nosotros. Si, si, si habla un nombre, no sé ya. ¿Eh? Alberto Vázquez, su opinión con respecto a esta locución del presidente Medina en la noche. Mira, siento que eh, la intervención del presidente era necesaria, pero debió ser antes. Debió ser antes. Y yo te pongo solamente dos ejemplos. Yo he conversado hoy temprano en la mañana con ciudadanos de abajo. De abajo. Que dicen que el presidente no dijo que no iba Ciudadanos de abajo Y no, por el presidente no dijo que no iba Y acabamos de escuchar a Padre Moncho Que dice, él no se ha retirado con dignidad Todavía hay que esperar Te estoy poniendo... Dos personas de diferentes niveles, de diferentes niveles, en un análisis sencillo del discurso de Danilo, porque lo que tenemos que ver es qué conquistó Danilo con su discurso, desde el punto de vista de mejorar su imagen. Ya el tema, que va a suceder a partir de aquí? ¿Qué va a pasar con el PLD? Estamos claros parecer, Parecería ser claro Parece claro Que lo que a Danilo se refirió Es que no habrá religión ¿Está? Pero Las dos versiones que te analizo Ponen en tela De juicio la palabra de Danilo Todavía hoy De dos ciudadanos Uno De, de abajo Y el padre Moncho que es un filósofo te digo, un claro. intelectual una persona verdad con conocimiento pero además si tú le sumas a esa posición de esos dos ciudadanos el presidente terminó afirmando que él acarició la posibilidad de intentarlo entonces, por eso digo Que el discurso Debió ser Mucho antes Tal vez cuando él mandó a Felucho A decir Que no iba Tal vez cuando escogió los cinco A decir que aspiraran Pero no lo dejó crecer Entonces, ciertamente El presidente Logró convencer al pueblo De que es un hombre de palabra se lo dejo al pueblo para que define esa situación. Ramón Antigua. Brito. Brito. Brito. De Carreño. Yo sí. pienso que, si se quiere, hasta penoso que haya que un problema entre dos personas, que se llaman líderes, haya involucrado el país casi postrado al conflicto, al, al desorden a la paralización si es que era hasta del desarrollo propio de la economía por un problema personal de, doper, de, do, de dos ciudadanos anoche el presidente de la república tal como hemos dicho varias veces dijo que no iba es lo que interpretamos porque yo he dicho siempre <coughs> Perdón, este proceso Que el presidente no tiene que decir que no Por dos razones, porque no ha dicho que va Y porque la constitución se lo prohíbe Pero no tiene necesidad Y anoche lo demostró, no dijo que no Dio vuelta y dio vuelta si salió Pero la palabra no, no existe En el discurso, en los 14 minutos que le Que tiene El presidente de la república Se refirió mucho al conflicto interno De su partido Recuerden que llama minoría y mayoría Lo sentí ofendido El presidente estaba Tenía un rostro de Una expresión en su rostro De, de insatisfacción Con sus colegas, con sus amigos Con sus eh, correligionarios, Con sus partidarios Más que con el problema que les estaba generando Esa discusión al país O sea, había más preocupación por resolver El problema con sus partidarios ...que resolver los problemas que ha generado la contradicción entre ellos. El presidente de la República... ...anoche... ...no tampoco se refirió a... ...dijo... ...ni de dejó de decir... ...que no hay reforma constitucional. Yo en mis locuras... ...analíticas... ...he dicho... ...que el presidente no se reelegiría... ...pero que eso no quita que se... ...que se reforme la constitución. <coughs> El presidente anoche logró, comienza a lograr, intenta lograr que la oposición que está en contra de la, de la, de la reelección pueda favorecerle en un acuerdo para reformar la constitución y habilitarse al 2024. Fue muy específico cuando decía en el 20, no voy en el 20, o sea, no, no, no, no, no habrá aspiraciones. Resalta, resalta. Si se quiere, está peligroso para el sector que le es minoritario, dice él, que se opone. El caso de que el partido, en su mayoría, le pidió que fuera, que se intentara reelegirse. Los empresarios, sectores sociales y comillos, todos esos sectores. De forma que el presidente de la República quiso eh, revivir una estrategia eh, política de Leonel Fernández, de con la recolección de las firmas. Decirle al país, el país está conmigo. Yo puedo reelegirme. Ahora, ¿qué hace Leonel? Dice, voy a desistir de todo ese apoyo mayoritario del país para no reelegirme y demostrar que yo no tengo ambiciones personales, más que no sean las de, las de la defensa del país. Y entonces, y entonces Danilo reivindica esa estrategia poniendo a decir que él va, proponiendo, diciendo que él acarició dice compadre Alberto la, la, la, la, la oportunidad de que iba pero dice no es porque yo quiero es porque me lo están pidiendo es una, es una extrapolación de lo de la firma a un pedimento que le han hecho supuestamente al presidente de la, de la república y que salió que han, han ido al palacio también aquí es importante ver que como dijo aquel empresario en un incidente funesto en un incendio funesto que hubo en la capital tambores guerra. Yo creo que el discurso no tiene ningún desperdicio del planteamiento del presidente de la República respecto al enfrentamiento que habrá de tener y que se presenta con el grupo minoritario que él llama, que él los indica como minoritario a lo interno del Partido de la Dos cosas. Primero habla de la sangre nueva y luego reconoce a los partidos aliados en la, en la, en la figura de un partido sí, sí. mayoritario, que es el presidente de ese partido quien ha dicho hace dos semanas que solamente con a Danilo y si, y si es Danilo lo apoya. Son de las lecturas que hay que verle a este discurso del presidente de la República. Y sobre todo que el presidente de la República dice, mandé a Felucho, mandé a Monchi, mandé a José Ramón Peralta a decir que había posibilidad de que yo fuera. Y dice y lo leo Pero al final dice que no. Sin embargo, esas aspiraciones aumentaron la desconsideración y el irrespeto hacia la figura de gobierno, o sea, el presidente es lo que plantea el presidente de la República de forma que él dice yo no me voy a postular para el 2020 no he tenido intenciones claras de eso, sino que me lo han pedido pero en ningún modo ha dicho y es que si quizá para los periodistas es lo, es lo peligroso en ningún modo alguno ha dicho el presidente de la República que apoya a su candidato contrincante que es el caso de Leonel Fernández. Bueno. Fran Tejada, estamos, eh, queremos oír la opinión suya con respecto al discurso del presidente Medina en la noche de buenos bueno, buenos días. No sin antes celebrar estar junto a Alberto, a Moña, a Ramón y a ustedes. Una vez hace ya bastantes años, era Roberto Santo muy joven, yo soy de Senovil, y Roberto ya mudaba con mi maestro, por eso sí, tenía una amiga de la que yo estaba enamorado, pero nunca se lo dije. ¿A ella o a Roberto? <risa> ya no, bueno, por eso Pero nunca se lo dije. O sea, yo estuve enamorado con el es platónico. Yo creo que el presidente Medina estuvo enamorado por, el de la, por rima, la tripa, la, sí. de la reelección, porque él nunca lo hizo. Ayer yo me encontré con Luis Núñez y le decía: lo único que faltó es un detalle de, de mi predicción. Que el presidente pudiera perfectamente presentarse junto con Leonel Fernández, ...en la televisión... ...esta noche, mañana, cualquier día de hoy... ...y decir que... ...que nunca ha hablado... ...ha dicho que aspira a religiosos. ...y que Leonel Fernández es... ...el candidato, es un aspirante... ...más... ...del partido de la liberación dominicana... ...esa última parte es un poco de utopía... ...es un sueño, es un deseo... ...es el deseo de todos los que... ...de una u otra manera... Eh, amamos y aportamos en la formación de esa estructura política que es el PLD. es el deseo también de mucho de que ese partido se reencuentre con su principio esencia política, algo muy difícil porque no es tan fácil ahora para mí el discurso del presidente eh, pone de manifiesto muchas cosas pero básicamente yo quiero puntualizar dos. Una es ese, ese sentimiento de temor al gancho, de la incredulidad de aquel muerto Domingo Ceballos, de un hombre que, pisaba, que no tiraba el anzuelo en un sitio, lo tiraba en los secos para pescar en otros. Porque había alguien que estaba acechando al señor para llevarle la botija. Hoy anoche me escribió uno de los intelectuales más renombre del país. Me, me, me envió anoche un mensaje de WhatsApp con el texto del discurso completo. Y al final decía... Yo, yo le confieso que yo no lo puedo creer. Pero oigo a Alberto, oigo a, a Moncho, pensando en esa misma dirección, es el discurso es completo y al final una nota que decía yo sé leer todavía en ninguna parte ahí dice que no va uh -huh. de verdad que no lo vio es como si tuviéramos todos en la República Dominicana educados para dejar esa suspicacia yo pienso que es una falta de credulidad en las palabras de los ciudadanos de los dirigentes Usted escuchar, por ejemplo, a, a Felucho, Felucho, decir que a nadie se le ha dado un premio y se le ha reconocido porque mantenga su palabra, sí, uh -huh. eso, eso no es nada. Eh, cambiar de opinión, decir una cosa, decir Diego ahora y decir Diego digo después, eh, son dos cosas iguales. Para mí lo importante fuera, y lo que preocupa, por supuesto, a Moncho, a, a, a la oposición, es la unidad del PLD. Yo creo que eso sí es vital. Y yo creo que en esa dirección en que debemos trabajar, lo que de alguna manera, lo que queremos a este país desde una visión distinta del que lo quieren hoy. Yo quiero y apuesto a la unidad del PND. Es cierto que el presidente Fernández Leonel eh, Medina llamó a la, al grupo de Leonel, lo llamó minoría. minoría. Es cierto que habló de sangre nueva. Yo me inscribo dentro de la corriente de la sangre nueva. Siempre me inscribo. Es más, yo decía, pero bueno. Pero yo no las conozco, nunca les he saludado pero digo, bueno, pero si Margarita es buena para dormir con uno y ser la vicepresidenta del otro ¿y por qué no puede ser buena para producir la unidad entre ellos dos? yo añoro, yo tengo la esperanza de que si hay una tercera opción eso aparte es difícil para Leonel porque no nos llamemos a engaño Leonel Fernández no está defendiendo la Constitución, Lionel está defendiendo su aspiración de volver. Y yo como peledeísta, que entré al partido con una cabeza propia, negra, y me voy con ella blanca, pero propia. Yo digo, pero bueno, y solo Danilo y Lionel están preparados para dirigir este país. No que el PLD era una fábrica de presidentes. Pero pasó como la zona franca, quebran. ¿Y por qué cerrar esa fábrica de presidentes? Tú sabes lo, lo, lo, lo bonito y lo victorioso que sería. Ver a Leonel Fernández una patana en el Cibao y a Danilo en una en el sur. Eh, promoviendo un candidato del PLD. Bueno, eso es una victoria sí, no. que no hay que no hay que discutir no hay que, eh, la, vamos a ir a las elecciones solo para legislar sería, sería un sueño como, dijo, como un libro de el libro Salvador Gaviota. Sí. <risa> pero yo no creo porque mira hay que apostar claro hay que guardar la distancia pero el vicepresidente de Mandela fue el que le cantó cadena perpetua sí y el mismo que lo con, que pas, le, le hizo pasar 27 años de su vida en una mazmorra y después fue su, can, su vicepresidente ¿por qué? bueno, por la unidad de Sudáfrica por, por para liquidar el apartheid entonces yo digo, bueno, pero la República Dominicana está por encima de Lionel y está por encima eh, de Danilo Medina. bueno, pero bueno ¿Al algo quiero precisar el presidente, ciertamente, yo estoy convencido de que el presidente dijo que no va. De eso yo estoy convencido. Pero, ¿cuál es mi preocupación? ¿Sabes cómo se llamaba es eso que, en la, escuela, la lectura del presidente? Es que la población no está convencido de que el presidente lo haya dicho. ¿Verdad? O sea, de la lectura del presidente se entiende que no va. Pero mi preocupación es esa percepción de la población de esa percepción de la de la población, de la palabra del presidente, eso es peligroso. Una acortación, Alberto. Bueno, yo el comentarista voy a decir que todavía la, las barricadas y los militares que están en el Congreso. ¿eh? O sea, como que se pudiera esperar de que hoy, hoy, bajo la tranquilidad de que ya no va se presente un senador o, o un diputado? O o no, que, o no, o no, esa era mi pregunta. Es que, es que esa es era el, mi pregunta es para posible. los cuatro. Es que Mi primera pregunta para es los cuatro era esa. Si vemos que un presidente que dura seis años, si simplemente eh, la visita sorpresa, los charquitos, la que se los cuantos, pero tres líneas o eh, hablar en, en público fue, era difícil. De de, de de repente sin nada de pensar dos horas antes le anuncian al, al, al país de que el presidente va a hablar por pues, dos horas antes de que el presidente va a hablar. Yo me enteré de eso porque estaba hablando. Sí, exactamente. <risa> cosa que es que si tú tienes una agenda pues, ah, tú tienes ya la prensa está preparada y el país de es que el presidente va a hablar tal día. Y eso sí es lo que estamos acostumbrados. ¿No creen que en, en ese en una de las de los eh, que esto es fruto, que eso fue fruto de una reunión o de una conversación de los dos líderes eh, que estaban en eh, contrapuesto Para él, hablar o ayer, como habló, y hoy, presentar una habilitación para el 2024. O Vamos a dejar con la anuncia de ustedes a oír la respuesta a la pregunta de Sergio después de esta pausa, porque también Después de la respuesta de Célebre, yo quiero que. Y entonces vamos a hacer un programa fuera de cámara. Sí. mejor. Sí, quiero... Es más bueno. Sí. Porque también yo quiero que veamos eh, un poquito más allá. Ya el presidente, sujeto a interpretación o no, como dice Alberto, él entiende que dijo que no. El pueblo, hay que ver lo que va a interpretar después de esas palabras. Pero también, ¿qué puede pasar? posteriormente al discurso del presidente, en términos políticos no en el país, sino en el mismo PLD. Bueno, mi, a... mi hijo estaba en la universidad y me llamó me dijo, pero Daniel nos dijo que no iba. <risa> Vamos a la pausa y a regreso seguimos con este no, programa especial sí. compartiendo con Ramón Antigua, Ramón Alejo, Ramón Alberto Vázquez y Fran Javier. Vamos a la Amado. pausa. Ya regresamos. Yo que me pregunto es De regreso en este contacto ya en el día de hoy, en este programa, programa especial. Eh, que, que grabamos la conversación eh, atrás sí, para ponernos Frank, la que tarde. Yo no sé el otro programa fuera sí. de cámara, así mismo. Sido. Lo que ellos no saben es que muy yo no bueno, el bueno. programa que se hizo, la Así que seguimos nosotros aquí conversando con Ramón Antiguo, el Padre Moncho, Alberto y Fran Tejada analizando el discurso del presidente en la noche de ayer y dejamos una pregunta en el aire.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 todos los discursos son bonitos y elegantes y, y, y presenta que y ponen a de, esperan, de esperanza el problema no es el discurso ¿eh? Eh, son los hechos entonces los hechos lo demuestran que aquí lo, el, el poder político es eso poder pero no político han convertido a la política en un negocio en un comercio en inversiones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 Sí, sí, eso es lo que digo. No, porque el otro no es ganar, el otro es robar. Como yo decía en la misa en el, el domingo pasado. Oiga, a mí no me gusta decirle corrupto. Yo decía el la misa, A mí no me gusta decirle corrupto a nadie. Y honestamente lo repito aquí. No me gusta decirle corrupto a nadie. Yo prefiero decir ladrón. Eso es para la bonita, para... eso es bonito, eso es para. El ladrón. Entonces, en ese sentido, no es que ganan que roban lo que roban la constitución como decía el papel sanitario cualquier otra cosa pero nada más y ahí y es para todos hasta ahora hasta pruebe en contrario que yo creo que no va a venir esa prueba en contrario hoy necesitamos un proyecto de político de hombres y mujeres varones y hembras hembras y varones porque hay que hablar así ¿no? porque, porque se sí, la sí. eh, que tengan una fortaleza espiritual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 No, no hay nada, nada. Entonces, ni la escuela, ni la familia, ni las iglesias, con la S bien marcada atrás. Uh -huh. En estos día me dijo alguien: es que la iglesia de ustedes no está en nada. Yo le dije: ¿y la tuya en qué está? <risa> Entonces se cayó así, digo yo: bueno, la, yo reconozco la mía ordenada, pero tú me estás diciendo que la mía ordenada, ¿y la tuya en qué está?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 Para hoy o para mañana someter al Congreso una reforma con algunos aspectos que se han que han querido colocar para adorno, dar un poquito más de empuje, de adorno, como de, eh, la unificación, eh, de la salir plena. del procurador, eh, uh -huh. del Consejo de la Magistratura, eh, unificar, unificar la, la, la, las, las, las elecciones, elecciones pero eh, al ¿y cómo hacer eso, Danilo gobernando. ¿Quién hace suponer eh, que después que esté habilitado eh, no, se inscriba, no, no, no se inscriba? No, pero a eso, a eso es que voy. ¿Qué eso es que voy. Eso es el temor que drag. yo tengo. Entonces no hay reforma. Eso es el temor que yo tengo y es mi preocupación. El presidente habla y el pueblo no cree. Ese es el temor. Y ese temor se confirma cuando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 esa reforma la podemos hacer hasta después del 22 de agosto. ¿En la, ¿En la segunda, en la segunda, legislatura? Porque okay, ya, sí, sí, el caso es que... Hasta después de las elecciones, sí, en la transición. Sí. Sí. sí. O sea, eh, eh, eh, cuando tú no... ¿Dónde está la confianza en la palabra de esta gente? Pero, eh, y eso, antes de que se defina el candidato, ¿puede ser posible que eso pase? Porque eso es una estrategia. Un arma de doble de filo, Frank. Queda usted que continuará los no, apretos. El escuchar a, a Ramón, a Moncho, a Pérez, a Alberto, eh, realmente a uno le, le produce una revolución de ideas. Que uno dice: Bueno, un espacio de televisión no es suficiente para exponer todo. Se, le, las, se las necesita cosas, un café y una, una reunión, reunión por ejemplo.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 Cuando yo termine este cuatrenio, yo lo que quiero es irme para, para mi casa. Caminar por ¿Sí? las calles. Caminar por, por la... la... Sí. Yo no quiero ni siquiera ser líder. Entonces, uno verse ahora envuelto en toda esta diatriba entre dos compañeros, entre dos... Eh, entre las dos alas fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana, uno le parece eso inverosímil. Sin embargo, es la tónica del mundo no te angusties, es la tónica del mundo, prácticamente el movimiento que busca sacar a Rosselló de la gobernación de Puerto Rico prácticamente lo dirige un hombre capuchado un sinvergüenza digo, digo yo con un sinvergüenza un hombre su condición, un tal babón ¿Sí? babón eso diría? suspende una gira de Europa para venir con, un, con México, un sombrero ¿verdad? de, de...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 ¿Cree usted que seguirán los aprestos para someter la reforma, reforma y o modificación a la Constitución? Finalmente. Por suerte no tengo el privilegio de ser, de ser diputado, aún así digo, elemental, de que va la reforma, va la reforma. Sí, <risa> aunque Fran y Alberto creen, Yo no, no creo de que la reforma va, va la reforma. El discurso anoche lo que perseguía eso, era doblar a alguna gente, incluyendo a los mismos leonelistas, que no se lo creyeron. Eh, no se creyeron en el discurso en, en el fondo pero procura tranquilizarlo por lo menos ya no van a ir a firmar el libro ya no van a ir al congreso no hay necesidad de eso porque si van entonces se van a suicidar porque el nuevo presidente le va a decir él ahí, porque no crean ustedes que el presidente no va a dejar de decirle a este país que los responsables de ese descalabro económico de esa baja de económica no solo el es don Elita. esperen eso porque le he dicho yo pienso que la batalla la ha ganado triunfalmente Leonel perdió la batalla pero miren cómo es este país, es la preocupación que debe ser <coughs> miren que nosotros estamos aquí eh, yo puedo decir eh, replicar lo que decía Frank yo creo, estoy seguro que son cuatro cerebros propios no hay forma de manipularlo. yo entiendo son cuatro cerebros y nosotros estamos hablando de un cerebro de Danilo, nosotros estamos pensando en lo que quiere decir Danilo en lo que pretende en interpretar. Eh, Leonel, cuatro cerebros que nos definimos como propios, y es verdad que no lo tenemos hipotecado. Lo que, que si que... no lo hipotecamos cuando éramos pobre. más pobres sí, pobre. y más jóvenes, sí. yo creo que ahora, que al contrario, lejos de hipotecar lo que fuimos de que privado en comunista sí, sí, y en andar a medianoche y haciendo. Medias rojas. Yeah. Entonces, pero mire cómo que está este país, y es lo que debiera preocuparnos, nos debe preocupar en esto. Nosotros podemos caer, como decía Vitro, en un Omega, porque aquí se le cogido al país que la mujer y la juventud es, ahí es que está todo. El Estado Dominicano está enfocado en mujer y juventud. Y yo digo, Sobeida es mujer. Pero de manera peligrosa. Sobeida pero, pero, es mujer. Sobeida. Y, y, y en... A Omega, el boli es juventud. Sobeida. Por si acaso, y lo dejo ahí, pero miren. Y, y, el y artículo... ejemplo ahora y, <coughs> y recientemente un espectáculo, había mil 70, 70, jóvenes oyendo reggaetón. Se te, oiga, el artículo 164 Creo de la constitución Y Alberto es especialista en derecho constitucional Entre otras áreas Establece que si el presidente se desaparece La vicepresidenta El vicepresidente lo sustituye Si desaparecen los dos Que el avión se vayan juntos, lo, lo sustituye el presidente De la Suprema Corte de Justicia por 15 días Y envía El presidente de la Suprema Corte de Justicia Una terna, una terna. Al Congreso Oiga que elección ¿Qué mecanismo de sustitución tan abierto, tan libre, tan participativo? Envía el presidente, a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia en condiciones de en, en, en titularidad de presidente al Congreso una terna. En la terna, en este país en la práctica, se coge el primero. A quien le dan la potestad de, de, de, de encabezar la terna Es el candidato elegido por la, el órgano la primer, de segundo y tercero el oye, oye, qué libertad, qué democracia, qué sí. participación es la que vivimos Y si el vicepresidente se muere, ahora establece la constitución Porque cuando Salvador duró cuatro años Porque Manuel Fernández Mármol murió y eh, Salvador gobernó sin vicepresidente la constitución establece en el 165, si mal no recuerdo, que la sustitución del vicepresidente es una terna que envía el presidente. Oiga, qué participación. El presidente, él, como es el que él escogió a su vicepresidente, él envía una terna ahora al Congreso y eligen al vicepresidente. Oiga, qué libertad, oiga, qué participación, qué democracia tenemos nosotros. En la constitución, yo no sé hasta dónde y cuándo que vamos a tener que llegar a la amarga conclusión. De que lo que dijo Balaguer verdad. Porque si esa es la constitución que estamos defendiendo, que esa es la forma en cómo nos manda a elegir a las autoridades, imagínense ustedes. Y la otra preocupación es la complicidad de esta sociedad. Una complicidad participativa. Dicen estos jóvenes que hay gente anoche que está llamando a Leonel Fernández sí, sí, sí, sí, para pero, felicitarlo. Pero, pero, y hay gente que no fue al palacio. O entró hoy mudo, cabizbajo. Sí. Entonces tú dices, Pero si esos Manuel. son los intelectuales que tienen millones de pesos que lo consiguieron de esa posición con Danilo y ya están haciendo así. Imagínese usted los llamados pica pica que han uh -huh. inventado ¿Qué? ahora. Que hay que buscarle, a, ver si es verdad? Hay que buscarle a las seis de la mañana. A ver <risas> si cuando Danilo vaya con el mazo, con el bulto, sí. a ver si es verdad va a Leonel o viceversa. Pero peor aún. De esta diatriba, señores, de este conflicto se descubrió, nos dijeron, rubricaron, patentizaron, que los diputados se venden. Pero peor aún, lo sabíamos, una cosa que lo, lo, sabíamos, sabíamos pero, pero, lo patentizamos, lo firmamos, el contrato. Nos enseñaron el contrato, que se venden los diputados, que un diputado que usted lo elige para que lo represente, que gasta 30 millones de pesos y recupera 22 de nómina y usted dice pero ¿y cómo fue? ¿Cómo es esto? Te perdimos esta, ese chin de credibilidad. <coughs> Perdón que tiene. Yo a hacer una, una vez yo fui al Palacio Nacional a hablar con Danilo eh, eh, de Deportes. Danilo, Danilo Díaz Y era un asunto medio eh, complicado. Y Danilo le cayó una tos, una tos, una tos, y pidió como dos ese me dijo, ¿No es que yo estoy <risa> El tema era medio, medio cabroso ¿sí? Y entonces a todos, no es que todos... eh, Entonces, miren cómo, cómo se maneja la cosa. Y nosotros estamos discutiendo. A mí me preocupa este estado de complicidad arriba por la participación y abajo por esta facilidad con que nosotros nos estamos manejando. Señores, aquí las elecciones la deciden. Hemos hablado que se ha culturizado prácticamente, que las elecciones la dirigen un pica apoyo y un, un y 500 pesos Oiga, pesos que aquí hay dos aquí hay, aquí hay millones de gente que se siente orgulloso de recibir 2.500 pesos mensual del Estado Dominicano. Que aquí hay gente que siente orgullo y pelea por un candidato que le lleva en Semana Santa una libra de habichuela, una, una, una canción y dos libras de azúcar. Y dice, yo estoy comprometido con el compañero Plano tal de todos los partidos. Este es un país donde una gente, después que pasa 14 años en la Cámara de Diputados, aprobando todos los lo, lo, lo, lo contratos de Odebrecht, se retira o el partido no lo apoya, no es diputado y ahora salen a formar partido y a postular sobre la transparencia y la honorabilidad. Y nosotros lo seguimos. Aquí hay una ley que establece que no se puede hablar y promover los asuntos que tienen que ver con Trujillo. Y nosotros estamos aquí bajo la protección de la Junta Central Electoral. Promoviendo un candidato que es nieto de Trujillo, que dice que se siente orgulloso de ser, de ser, de ser descendiente de Trujillo. Y la población lo Y se está hablando de que llega hasta el tercer lugar, Ramón oye, Y lo apoya. Y va a Salcedo, donde mataron, la, la, la, la, a la, mataron. las Mirabal. Que, y que se y, un y ahí entra un pariente de ella que le abrió el local. Entonces, el gran fallo de su abuelo. ¿A dónde no va? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, sí. eh, yo, quiero, yo, quiero, ¿nos Victor, yo quiero esa yo es la yo preocupación quiero, que quiero yo dejarte, tengo dejarte como productor de televisión quiero dejarle un tema para un programa de panel que yo tengo una duda yo digo yo sueño con terminar mi vida en una república dominicana que se sepa que el que llega a la presidencia de la república puede ir por cuatro años más al periodo electo y no más. estilo de Estados Unidos, yo también. Porque yo creo que esa institucionalidad, yo pienso, pienso yo, que nos da ganancia, nos permite tener un horizonte claro. Pero ahora en medio de la conversación me surgió la idea, Pero hay otras naciones que lo tienen, y yo no conozco los, las, las ventajas que no sea esas teatriz. Creo que Venezuela, Colombia lo tiene. En Colombia no hay reelección. No, ¿Eh? no la hay. Pudiéramos hacer un inventario de los países que tienen cuatro años, ocho años, cuatro, cuatro y no más. No más. Para, ver si, para ver que no, porque yo pienso que la República Dominicana no puede seguir cada cuatro años... En el el un estado de incertidumbre. No, cada cuatro de años que, no. De que tú no puedas decir... Fran, Fran, eh, trabajan dos años, los, el resto de los dos años es eh, trabajando en eso. O sea, no cada cuatro años, cada dos no años. Ser? Y además que los cuatro años siguientes, o sea, se lo gane usted producto del trabajo en beneficio de la mayoría. Fran, nos quedan, y amigos, distinguidos invitados, nos quedan justamente unos... Eh, cuatro minutos. Yo wow. quisiera hacer. Un minuto cada uno De manera. No, no. Cuatro ah. minutos de programa por autorización de la, de la dirección del canal. Y yo quisiera hacer equitativo distribuyéndolo entre, entre ustedes cuatro. Vamos, si le es posible, porque eso es lo interesante que tiene la televisión. Bueno, el tiempo es, eh, eh, es implacable. Pero eso nos permite a nosotros sintetizar sí y aprovechar el tiempo. Vamos a ver si en menos de un minuto cada uno de ustedes pues, puede. Eh, decirle a ese público que nos está viendo eso, ¿Qué va a pasar después de esta decisión de sí o no? La que hemos nosotros descrito aquí del presidente, al me en términos políticos en este país. A partir de hoy ¿qué va a pasar en el país? En menos de un minuto. Yo quiero que usted nos diga eso. Partiendo de, del mismo discurso del presidente parece ...porque el discurso hay que leerlo entre líneas... ...es cierto que el presidente no dijo... ...no dijo que no va a buscar la reelección ...o que no va a reformar... ...pero tampoco dijo que, que, que, que, la, que, no la, va, que la va a reformar... Eh, ...yo pienso que el presidente dijo... ...en una interpretación dijo... ...que va a buscar sangre nueva... ...dentro de su partido... ...que va a trabajar... ...a un candidato al que va a apostar... ...a endos, tratar de endosar su fuerza... ...ese pudiera ser Francisco Javier... ...pudiera ser Margarita... ...no sé... ...no sé, pero creo que sí... ...que va por ahí... ...y pienso además... ...que eso es una confrontación... ...que viene en el PLD... ...y que finalmente va a terminar... ...en una negociación... ...y que el PLD va a continuar siendo gobierno porque hay una oposición que sufre de problemas de, de diarrea, de folsos. Sí. No, no. Una oposición despedida. Y Moncho lo sabe. Él no quisiera que fuera así, pero es así. Moncho lo sabe, aquí el médico es serio. Sí, sí, sí, sí. Mira, yo creo que eh, el pueblo, a través de sus instituciones, sector empresarial, ciertos grupos, las iglesias y no podemos descartar que que tomó la bandera de la constitución para luchar en contra de la modificación de la constitución para la reelección del presidente de Medina fue Leonel. Creo que el pueblo, las iglesias, el sector empresarial y Leonel Fernández, los cuatro son ganadores de esta primera etapa. Y tú no crees que el imperialismo no. Yo quisiera, yo quisiera <risa> como no quisiera uh, como, Johannes como no, no, no tocar ese, ese trago tan, amar, <risa> <risa> tan amargo, tan ¿verdad? Y entonces, independientemente de lo que suceda de aquí en adelante. Tan feo el apellido Leonel, final de ese hombre. En todo caso, en todo caso, en todo caso, aún no siendo Leonel el candidato y aún no siendo Leonel el presidente, Leonel. Le ha sacado ventaja A su trabajo A su eslogan A su posición De no hay marcha atrás Porque qué es, que resultaría si no es Leonel el candidato Se dice que para Danilo ganar Necesita de Leonel uh -huh. Pero entonces si viene un tercero Necesitaría de Danilo También de Leonel Y entonces a Leonel como quiera Habría que reconocerle su espacio dentro del PLD y Leonel evitaría con esto, Leónel evitaría y va a evitar seguir siendo aplastado y humillado como lo ha sido eh, en los últimos años dentro del de gobierno dirigido por, dicen muchos amigos de Danilo Medina. Para, sí, sí. Rápidamente, ¿qué va a pasar? Veremos a Danilo inventando todas las zancadillas para impedir que ellos no lleguen. Eso es lo dilema clarísimo ahí. Todos los tipos de zancadillas. una persona para... que se murió y llamaba Jacinto peinado, ¿te lo recuerdas? Y sí, y con Fran, yo creo eso. Yo creo que el PLD, para desgracia del pueblo, va a seguir. Va a seguir. Pero va a seguir con un pueblo que cada día tendrá que o, reorganizarse. Y concluyo, Al Pero final ten el... fe que no vamos re... a reinventar los pelereístas, no. ten fe, tú eres no. un hombre de fe. Es que alcance ya que no tiene marcha atrás. <risa> y. y <risa> monte tiene cabeza propia, <risa> yo, sí, yo, yo, no. así, yo así, así lo veo yo. La fe mueve montaña, pero no el pico Duarte. La fe mueve montaña, pero dice uno, la fe mueve montaña, pero yo no sé, a lo mejor sí, pero la dinamita sí va por seguro. Entonces yo creo que eh, eso es así. Pero concluyo. Yo, no me importa ya, va uno, van, van. Ahora yo estoy seguro quién va a perder. El pueblo va a perder. Finalmente, Ramón Antigua eh, ¿Qué va a pasar? Negociaciones y negociaciones. Contratos y contratos, violaciones y violaciones. Eh, Señores, hay que recordar, la, la, la política es estadística. Y Fran de eso maneja más, más este término que, que yo. Eh, yo he dicho que Leonel ganó la batalla, y repito, pero no la, necesariamente la guerra. En el 1996, Peña Gómez, porque aquí hay un tema que no se daba en las elecciones pasadas, anteriores, quizás hasta, hasta el año 2000, 2004, hasta el año 2000, probablemente no existía tanto así. Aquí hay un tema de, prácticamente de seguridad y de libertad, que es lo que está en, en juego aquí, entre estas dos figuras. Peña Peñagome atacó tanto, tanto, tanto a, a, a Balaguer que Balaguer se sintió porque aquí el pu, el pu, eh, se habla de la, de la soledad del poder, pero en Estados Unidos hay presidentes que después de ocho años se han ido a su casa con 54 años y no se han muerto Barato, aquí 65 creo que tiene Danilo entonces que se va a morir, oiga que ya hoy hay gente en el palacio que no va a ir, que hay gente que no lo va pero... para Barão, vamos a ganar eh, la eh, padre, hora que eh, pero, pero, pero maldita sea Ahora Pero no qué importa puede que, que se vaya para su casa. Usted puede andar solo. Que invate vaya para su casa. Con su nieto, claro. bro, con Entonces, hacia, ¿hacia dónde po podremos ir? En el 96, Balaguer, Peña Gómez atacó tanto, tanto, tanto a, Peña, a, a, a, a Balaguer, lo enfrentó tanto y no existía el tema de la corrupción y de Debre en ese tiempo, en el 96. Y salió de candidato Leonel Fernández. ¿Mm? O sea que Danilo puede ir caminando con Leonel Fernández al lado, al lado, al lado, al lado, hasta la segunda vuelta. Y eso sería lo peligroso, que al final, como quiera, lo que están haciendo y deshaciendo se quede con el poder y la participación del pueblo deje de, de ser y siga siendo algo sin importancia. El papel aquel de que se refirió Balaguer. El, el problema es que en estos seis años la oposición ha trabajado tanto que no, que no tiene los números no. ni para ir la segunda vuelta. Es el problema. Alberto Vázquez, Padre Moncho, Ramón Antigua, yo creo que misión cumplida, ¿verdad? No ya, tiene desperdicio. Eh, gracias, gracias por acompañarnos en este programa especial, analizando de manera humilde verdad, eh, lo que fue ese discurso del presidente Danilo Medina Sánchez en la noche de ayer. Agradecer a ustedes por su amable sintonía, los minutos extra que nos regaló la dirección del canal. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14